Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video a vamos ahora? No sé, pero mira, se nos queda viendo rara la mexicana aquí está ah, Es que nunca había visto que hiciéramos la intro A ver a ver a ver que aquí la plaga ¡Oh, plaga! Exacto, es muy diferente ¿Qué pedo con esto? O sea. No, Pablo, este, les vamos a explicar Aquí a los instructores que nos van a llevar A pescar, sí. pero vamos a ir con todos Los de la plaga, pero el problema No nomás es este, ir a pescar, sino que Vamos a un manglar a pescar, oh, no que nada Mario, peligro, vamos con todos Los de la plaga, nos invitaron, ya que Este, es un día de pesca, y pues vamos Mario, nomás que vamos a ver si pescamos O si nos pesca, pesca un cocodrilo le... <ríe> Y vamos a, vamos a seguirle y Les vamos a mostrar un poquito del camino Sí, ¿no? exacto, Mario, sí. y nos vamos en el camino Paula, aquí en El Salvador, ¿cómo cargan eso? Sí, es lo que ¿Qué? me asombra siempre. ¿Cómo le haces para equilibrar eso, mexicana? ¿Quién sabe? ¿Y sin los brazos? A mí se me hace que trae pegamento aquí en la sí. cabeza. Se echa con la loca. A ver, ponmelo a mí en la cabeza, a ver si puedo. No, se le va a caer todo. Ah, pero sin nada. Es que yo me lo puse por qué A ver, necesito. a ver, pues. ¿Cree que pueda? Espera, nah, Raúl, Raúl, espera. Aguántame con la mesa. No, yo te ayudo, ni no que pena. ¡Ah, no, no, Avi! Nada, mira, no, no, Mario. No ¡Nada! ¡Ay, qué da! No manches, no vas a poder. No, a creo. ¿Qué hay? ¿Qué Viene traste. ¿Viene traste la comida? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no. Y yo no sé cómo le haces, la neta. Y, y fíjense que aquí es muy común que la gente se ponga a tomar las cosas. Sí, incluso hasta los de agua se ponen va, arriba. Va, <risa> no, pero sí, mi respeto, ya no sé cómo le haces. Mil respetos para me, la mexicana y para todas las saludureñas que cargan así las cosas Sí, porque yo no, hay muchos que, que lo hacen aquí, es lo que he mirado Sí, sí. nosotros ahorita nos dirigimos, no. ¿a dónde nos dirigimos? Ah, ah, ahorita vamos a, a la Bocana Ah, ok, sí. la, la Bocana la Bocana, pero me dicen que hay mucho cocodrilo, ah. Dicen a, Les han dicho también de que hay allá en la presa uh -huh. Ajá. Fue lo mismo Ay, ah, entonces son poquitos, son, son poquitos. Vamos a continuar, y ahorita les voy a mostrar. ¿A dónde? ¿En el dos? ¿En dónde? ¿En ¿Dónde? el Nance? <risa> <risa> <risa> no, ¿Sabes? Bien, <risa> ahí tengo cuba. A una de el equilibrio. ¿Por qué? Cuando nosotros, de chiquitas, íbamos al río a traer agua en aquellos. <risa> ajá. Y entonces siempre llevábamos, no sé cómo ustedes los conocen allá, los cántaros, uno de los cántaros, sí, igual, ¿Va? exactamente. Entonces cuando íbamos a traer agua veníamos así, con el de este en la cabeza, así. Ajá. Y, y así fue como fuimos practicando poco a poco. Desde niña. Desde niño, yo. Ah, otra, por, por eso. Porque yo me llevaba dos cántaros. Yo me llevaba uno en la cabeza y uno aquí al lado, así. Oh, entonces okay. traía uno aquí. Agarrado con las dos manos y el de la cabeza lo otro sí, queremos ver, a ver, que le haga Daisy. A ver, por favor, que le haga Daisy. A ver si es cierto. Espérese, lo voy a hacer con un bocadito que yo. Te va a demostrar, me va a demostrar, María. porque dice que también ella puede. Y sí desde chiquitas se acostumbran aquí a hacer eso. Mira, qué que me da vergüenza, chiquita. No, pero si sí puede. Fíjate que hasta las niñas pueden ser este mis universos. Sí, porque esa prueba es muy difícil para ellas y se las ponen y ellas como si nada. En la vida cotidiana, Mario. Sí, la verdad si pueden ser mis universos porque tienen demasiado equilibrio. Sí. Sí, podemos, en eso, pero en esto no. No, pues mira. No, pues mira. Puede ser mis universos gordita No. Ah, Ahí entonces... No, ah, pues puede ser de. es que hay varias tallas. Ah, hay chica, mediana y extra grande. No, pues yo sería grande, ah, extra talla. tampoco. Ah. Exacto. Ah, eso. Y extra. pues vamos a continuar. A la bocana, y pues allá nos vemos. Que ya se está haciendo de noche y vamos Fíjate a tener que, que activar es. el flash, Mario. Sí, ni modo. Encandilarnos. No, hemos venido pero de día, machiquín. Ah. Hemos venido pero de día, de noche nunca habíamos venido <risa> No, nos va a tocar de noche, Mario ¿Es anaconda aquí o no? ¿Ana, ¿Eh? Anaconda ¿Anaconda? ¿Estamos aquí o no? No hay, no Son chiquitas las que hay nomás pitones hay? ¿También? No sé, la verdad yo, yo nunca he visto nada <risa> <risa> No, uh, vi. okay. es pues, Vámonos, Mario <risa> <risa> Tienes a bailar. <risa> se picó. Ve, hey, te va a tocar pescar, ¿verdad? Te va a tocar pescar. No es novedad, ¿verdad? Aunque sea una gran fiebre, pero... Me mi dan miedo los lagartos. Es que estamos al lado de una laguna. Aquí va Pe y Garza. Ellos son los expertos aquí en el terreno. Aquí se escuchan cosas, eh. ¿Se iguana, ¿no? Ah, son iguanas, Mario también, ah, recuerda. Es que ahorita escuché mucho ruido aquí, Paul. yo sí, exacto. dije ah caray un lagarto, ¿qué será? metido un de rato, ¿eh? ¿Sí? Si vos lo nombrás así por un lado, se sí. el Ay, hay pozos! Ahí, graba ahí, graba ahí por... hay pozo, ahí hay pozos, ten cuidado. Ahí hacen su cueva, entonces no pozo, las iguanas. ¿Eh? Ajá. La rama. La ramona. Mario, el... ¡Evo! ¡Evo! ¡Evo! ¿Y qué ondas? sí Paul. ¿Sí? ¡Bien ah, chido! Con miedo, ¡Nomás con miedo porque escuchamos como pasos! ¿Verdad? Sí, como que de lagarto. ¡Ja <risa> de lagarto! ¡También asustan! ¡Sí! ¡También asustan! ¡Sí! ¡Te perdías aquí! ¿Por qué crees que le venía gritando, eh? <risa> ¡Aquí sale el fantasma, cocolizo! ¡El, el cocolizo sale! ¡Ja sí, ja sale el fantasma, <risa> el cocomero! ¡No sale una mujer vestida de rojo! ¡No, de blanco! ¡Ah, de blanco! ¡Yo pensaba que era una de rojo! ¡Sí, ten cuidado aquí vos, porque aquí ya no, no que... no, pero... vamos explorando aquí vamos por la noche en la selva <risa> y ahorita <¡Ay>! <risa> <risa> Uy, y ahorita vamos a encontrar un lagarto porque sí. aquí ya güey, aquí sí es zona de lagarto Sí, ahorita venimos todos aquí con, con luz porque no hay cero luz aquí apagamos las luces y no nos vemos bueno aquí al reto va a ser que apagamos la luz y salgan aquí por nuestro carro o la cosa que apaguen las luces y que salgan por donde están las cosas. De regreso sin luz. Sin luz sin nada. No, pues sin nos caemos al lado. Me ha tocado salir de, de la manglera Esta es una manglera, prácticamente. Esta es una no, esquina. Ah, ok. Aquí está tranquilo entonces. para dos el cayuco y los guerreros. Aquí está el bote. No, al bote ya no nos subimos, pues, pero. Uno sí, ustedes para que graben contenido por los de YouTube. No, hombre, nos hundimos, Kevin. Sí, nomás cuántos pueden aquí por lo regular. ¿Cuántos suben? Solo dos. Ah, sí. Bueno, no ese... pescamos tres, pero de, sí, claro. de que le caben, le caben siete personas. <risa> sí, flota. Sí, claro. sí, ya siete? ves, Mario? No, pero, sí, pero sí. pues no sabemos. Sí, pescar, hablamos personas todos. así como la live, y le pueden caber dos. Allá <risa> sí, anda más ve allá andan más pescados, allá andan. Hola. Be. Ayana, be. Ayana, be. Hola. Hola. Estamos dando vuelo no, para no, pescar aquí, vamos a la gente. Aquí no, no da esto de. Sí. Oye, pey, Pei, y qué pescado sacan aquí por lo regular. Aquí el boca colorada. El parque, el, el robalo, la liseta que le llamamos. Robalo, que de lomo no otro de tantos <risa> Mira, aquí si caes, lo único que te puede pasar es que te coma un lagarto. Exacto, No más, somos la no importa. ¿eh? Es lo único que puede pasar? pasar que nos coma un lagarto y ya no volver a la, México, Mario. La, la, la, la, la. No tienen remo, y si no tienen remo, no pueden nadar. No, no, no, no, no, pues no. no. Se les olvidó el ¿Qué remo. ¿Y la se robaron o qué pasó? No, la lagamos Ah, ok. Aquí ha subido el nivel ahorita. No, va. arriba, mujer, llevaron. Va, Pey. Sí. Aquí ha subido el nivel pero, ahorita, de agua. O lo dejaron arriba. No, no creo. Porque oh, nosotros eh. siempre lo dejamos aquí, ve. No se mira nada, ¿eh? Se lo ha dado ver volado, a lo mejor. ¿Se lo robaron o lo movieron, dijeron ustedes? No sé, sí. Lo robaron para... Para... para, para, para la lancha y ya lo tiraron. ¿no? Ajá. ¿Cree, no. ¿Creen que lo encuentren, pey? Y si no, con las manos. No, ay, sí. <ríe> dile, dile pey, avíntate tú con las manos. <ríe> Sí, pues mira sí, imagínate. un cocodrilo, Paul. No. Ahí se asomó la cabeza. <risa> Los ojos. De ahí ven unos ojitos, es el cocodrilo. Unos ojitos. ¿Tú ya habías venido Kevin sí, no? aquí, Sí, no. aquí no, ahorita ha subido el nivel, porque aquella vez, mira, Ajá. venimos, estaba más, estaba más temprano, ¿o no va Garza, ¿sí va? Ah, un pues poquito eso... más temprano, mira, Ajá. todo eso que ves de agua ahí, todo eso, era puro lodo, Caminaba y ah, así, mira, okay, okay. así, mira, vos estás ahí, pero tú días más. Ah, por arriba, ah, ah Entonces, yo, ok. Yo hasta allá y en el con este? Garza y andaba el diablo. Ya fuimos, pero caminando Y sí, el lodo te... Pero esto no es, ahorita no es, yo me meto más aquí, sí, ves Hay que saber que sube el nivel del río Porque sube el nivel del mar en la sí, noche Por el robo por aquí, la luna, plan, sube y sube Todo eso de ahí, mira nosotros lo pasamos caminando a Pero el lodo ahorita está no. como por aquí, ve oh, Ah, lodo, ok No, pues está canijo Pues ahora, Pei, ¿quién podrá salvarnos? Ah, pues el Sí, la verdad, sí Hagamos como que vamos navegando <risa> sí. Aquí la foto, para el título de para el título hay que imaginarnos que, que vamos ya dentro de, de la laguna Lo que sí, Paul Que hay mucho mosquito, mucho zancudo Hay muchísimo mosquito y más en la noche creo, ¿no? ¿Cuánto es el precio de esta, un botecito de eso? Nuevito, nuevito, vale como 350 ¿350? Ah, 400, ¿Dólares? 300 dólares, ajá wow. 300 dólares. Y es algo como que, y ya si le metes un motorcito es un extra, ¿no? Ah, no hombre, es que ya las de motor son otro nivel, ya esas vale más Sí, sí, sí. Es sí, pues. la de las de motor traen fibra aquí adentro, esto es, uh -huh. eh, esto es madera. Sí, es pura madera es lo que está viendo. Esto es madera, ¿no? eh, este solo nomás lleva barniz y pintura. Ya el que trae este motor ya trae. Pero, Fede, te voy a hacer la pregunta, ¿tú puedes andar aquí con uno de motorcito o perjudica los pescados? No, aquí sí se puede andar. ¿Sí? Ah, ok. El problema es que a veces también hay mucho palo a mediación, entonces Ajá, si el motor te... te la, la, la propela del motor te de topa ahí, entonces te lo, te lo echas también. Ah, ok. Lo, no, no, aquí vas, no a ver, vas a ver, vas a ver solo, solo No es conveniente no. con motor. No. Órale. No, pues sí. ¿Por qué te rasás? ¿Por qué un chingo de zancudo? <risa> <C> <risa> Casi por nada <risa> nos rascamos. <risa> venimos, Kevin. A que el día que venimos no había ni uno. Nada, ¿no? nada. Ahora, sí, muy Ahora muy sí muchísimos. Es que no sé por qué, igual les gusta la, la sangre del mexicano. <risa> <risa> sí, nos pican <risa> mucho. Bien, dije yo, hoy va a estar bueno para ellos. los mexicanos a donar sangre. <risa> <risa lo aprendí y hace como... ¿Y eso para qué? ¿Cuando iba a, a, mo... a los scouts? <ríe> Ajá, exacto. No, nomás lo aprendí. Cuando es Dios que claro. como en mi secundaria... Pues oh, he fue... llamado, no, no, no llamado el FBI. No, nomás pues, para... ¿Pero para qué? ¿De ¿No? veras? Para hacer ruidos diferentes. <ríe> ah. Lo aprendí porque se me hace algo chido porque es con las puras manos y la boca. Fíjate, yo ahorita estoy hasta comiendo más. ¿Y qué hicieras y un solo te aparecieron ahí un, un, un, un lagarto? ¡Ah! Y no, no pudieras te agarraras, bueno No, si te, bueno, comen. Si te agarran, si sí, de que te comen te comes, sí, sí, sí, sí. ya no te sueltan. Vaya, sí. pues, no que no lo iban a comer los zancudos, ah, pues. Que no, no es que me picó uno, no te cabeza ya se cierran. <ríe> el... ¡Ah! Más gana bien, pelón ahorita. Gracias. Es que usted ya está quedando pelón también, papi. No, de verdad, ya le. Yo veo que nunca le crece el pelo ya de los lados y de arriba ya no le lo corta, por eso. Miren, Mario, ella viene corriendo. Uy, uy, oh, ándale. uy, ándale, ya, y la ciguanaba, la, la ciguanaba, ya encontró, mira, ya la encontró. ¿Te ¿Sí encontraste garza? No, bien. Ah, bueno, ah, bueno. Mira, es lo que ocupaban, es el motor. A darle. Acá están las mujeres. Ah, sí, hasta arriba, donde fue don Héctor a, a encontrar a la avia de arriba todavía. Ah, Ay, está lejos, lejos. Que, que les vaya bien. Va suerte, mucha suerte. Y sí, ojalá, es muy difícil. Agua. No está difícil porque la agua está cerca, pero ya sí, está, está bien cerca. ¿Qué ¿Qué ya, subite sí, vos, que se va un poco. Mario, te va a quedar. No, vamos a quedar con esto para llevarlo para allá. ¿pointero? O lo que hay aquí, lo llevamos para allá. No, ves, se van a estar las cosas. Si, sí, güey, vámonos. Tengan cuidado, no vayan a chocar allá. <risa> y pues hay que darle, Mario. Ahorita toca regresar por el pantano de nuevo. Si, sí, vámonos. <risa> por la selva. ¡No manches Kevin! ¡Nos vas a perder, Kevin! <ríe> ¡Ah! Licitos, ¡Los vas inventando nomás! ¡Pero aquí que peces no puede dar una culebra! ¡No tío, ahorita mejor los panos no los toquen Te ¡Si agarraste uno y puedes hacer una culebra en el día! Ok, ok. Vámonos. Ah, yo porque voy buscando caminos de que no haya espinas, que nos venimos aquí, ¿ves? Por aquí hay espinas, no? digo. Ya que nos perdimos, vamos? Ya, ya, ya, ya vamos, nos perdió Kevin. Aventura. Es la aventura, Mario, perdernos en el bosque. Ah, es para, es para, sí, para, para los ah, zancudos, el humo. Vamos. No aguanto, no zancudas zancudo? ¿Eh, Agua, Agua no te, te ves, va ves, a quemar el pie, que... el pie no aguanto No, no pero te también. vas a quemar Te va a quemar el humo, pie humo, humo, Quiero no hacerlo marchando Contra la por ah, favor Humo <ríe> <ríe> Echale más No, sí, con esto ya, ya. No, no, no, no. De veras, yo les recomiendo que se vean para allá ahorita un ratito Y aquí ya no van a sentir nada porque allá adentro hay más ancudos que aquí. ¿Sacaron o no sacaron? ¿Cómo está cayendo camarón? Camarón. Camarón. Wow. Pero allá bueno, no, ahí no, ahí no, ahí, no. ahí está garza y allá está no, pey. Vienen de pescar en la noche. Vamos ahorita a ver qué sacaron. Mm. Ajá. Ahorita que saquen la, la hielera a ver qué sacaron. No, no puedo ah, ver. Antes no, a, <risa> a ver, a ver. ¿Qué son, pescaditos o camarones? Ah, camarones. grandes. tan grandes? Qué chido. A ver, los camarones. Ah, están vivos, María. Sí, pues sí. Están frescos. Están 100% frescos. Nunca me había tocado verlos así. Mira atrás, patitas. están Ah, pero son pescados pequeños, por mira. qué? Pequeños. Sí, son pequeñitos Pero, es Pero con bueno, eso comemos no come, vamos, Un día, va, sí no, no, no. Ahorita los va a preparar Abby Fue, no, no, no. <ríe> ¿estuvo <ríe> hey, fácil o difícil? No me estuvo chivo mira. Bueno, para pescar Órale, qué chido <ríe>